Muy buenos días, gracias a Dios por este miércoles 27 de marzo del 2019 Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir este programa de mañana En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a todos ustedes Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez Estaremos llevándole toda la incidencia de hoy en materia de noticias, comentarios, entrevistas y análisis. A Raquel, donde quiera esté que se esté mejorando para que se integre pronto con nosotros. Esto es de mañana y hoy tendremos en el Café Caliente a Richard, el deportista, Richard Apolinar Herrera, hablando de su carrera alrededor del parque, cerca de 100 kilómetros va a recorrer este domingo. También tendremos las condiciones del tiempo y la parte principal del programa iniciando sobre la encuestadora CISA que trae unos números ahí que han puesto las personas a analizar. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos, buenos días, Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez junto a Fulvio y estaremos desarrollando todo el contenido. Agradezco a tanta gente que ve nuestro programa, que nos dice que este es su programa y el número uno de las mañanas de mañana a través del canal 10 de Telenor.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 mil a Canaan a través del 1014 para gran parte de Estados Unidos en diferido a las once de la mañana también en telenor.com.de para todo el mundo, un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor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 Aguaceros, tormentas, ráfagas de viento para las regiones de la cordillera central, zona fronteriza y región norte-sur-oeste. Eh, Alerta para 12 provincias por posibles aumentos de ríos, riachuelos, cañadas, para eh, posibles deslizamientos de tierra y desbordamiento. Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte. María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monteplata y Barahona. No obstante a estas lluvias se sigue exhortando a la población el uso racional del agua y estas precipitaciones podrían ocurrir al final de la tarde y principio de la noche de hoy. Gracias a Dios por estas aguas que están refrescando nuestros suelos para ponerlo a producir. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bueno, la verdad que gracias, Fulvio, por el informe. Y repíteme algo. Una bendición. Tendremos más lluvia. Tendremos más lluvia. Eso fue bueno. Sí. La verdad que Dios el, hasta el fin de semana y la propia naturaleza sí. tiene misericordia. Sí, <coughs> sí. Porque lo proyectado y la... Media daba a que se extendería más allá de mayo. Sí, sí. Y eso traería consigo entonces agravar el problema y la falta de reserva de agua sería mayúsculo el problema. Que todavía la que presa pesar... sigue, en, sigue en seca, por debajo de los sí, niveles medios. Ahora mismo apenas está. Eh, Humedeciéndose el suelo, el suelo uh -huh. y que las aguas, las aguas subterráneas se puedan eh, avivar sí. y que haya más agua. Pero ¿cómo podemos pedirle más aguas cuando esa interacción que tenemos, sobre todo aquí Quitespuela, el bosque húmedo, que contiene a través de las nubes cargadas de agua esa llovizna que cae hacia los árboles y, esa, y ese punto estratégico de la naturaleza para el nordeste y ahí empieza a caer las gotas y gota a gota se van creando los 60 ríos que se alimentan, es decir 60 eh, corrientes que alimentan los ríos que tienen el agua y que va a la presa. Y que nos da agua a los hogares. Y nos da agua a los hogares incluyendo algunos que otros eh, represas eh, domésticas que se dan en esta parte de Quitepuela para irrigar a, a las comunidades cercanas. Sí, aguaductos eh, regionales o sectoriales. Sectoriales, podríamos decir. Sí. Por eso la por importancia gravedad. de la reserva científica y por qué se identifica como tal, porque allí se da ese fenómeno de la lluvia vertical, de la lluvia horizontal. Es decir, cuando cruza. Cargada de humedad. Cargada de humedad, choca en la montaña, en el pico, y, y se lo, va y, y, bañando. Los árboles atrapan esa humedad. Y hay unos árboles que son fantásticos para la humedad y la llevan entonces hasta el suelo. Hay que verlo, cómo nace un río. Sí. Es verdad. Eso se y, llama desfoliación de las nubes correcto, o ordeño de nubes. Ordeño de nubes, sí. para que se entienda. Sí. Bueno, Fulvio. Eh, interesante el tema inicial, proporcionalmente a una realidad que la ha cometido precisamente el sector oficialista, porque el PLD es el partido que postuló a Danilo Medina y al grupo que Danilo colocó en el Palacio para que gobernara junto a él, como gabinete, no lo ha cambiado nunca. Y son los que deciden, al parecer, y son lo que han puesto porque Danilo no habla. Y el silencio ha sido un mecanismo del presidente favorable porque las veces que ha hablado también da mucho que decir. Sí. Y parece que ellos conocen bastante bien el entorno. El por qué Danilo tiene que permanecer callado a pesar de que había prometido que en marzo y ya marzo se fue. Estamos Pero 27. mientras tanto, los jalones y demás, y hasta sillazo, porque en agua hubo sillazo, me dicen. Y sangre también. Ay Dios mío. En una y, asamblea periodista Y eso es peligroso porque se están exacerbando es los sectores, los grupos. Y ellos son responsables de que el país, de una forma u otra, esté hablando de reelección como si no fuera un pecado jurídico el establecerlo. No por la reelección, no. Al menos yo vengo de un litoral reeleccionista y, nunca, y tengo muy claro y muy bien convencido cuándo procede y cuándo no. No tuviéramos hablando de esto en este momento, si el que está gobernando la Constitución no lo limitaría. Hablar de la reelección fuera un tema sencillo de debate y de realizaciones y logro para que un país pueda favorecer nuevamente a un Presidente. Mira, Sería hola. esa la único tema. Ahora, cuando la Constitución actual, modificada por el mismo que la, que la está ejerciendo sí. y asumida por el mismo que la proclamó, porque la proclama le correspondió, ¿verdad? Sí, sí. Es el mismo que al parecer su cálculo le varió, pero fue el que la hizo, la del 15, y es la que está vigente, y es la que la limita, y no fue nadie más que él mismo. ¿Cómo ahora pretenden entonces transformar la, la, la Constitución para un solo objetivo, cuando el país está viviendo una Constitución joven, de siete años apenas? Mira... Esta encuestadora CISA, para mí personalmente, no tiene ningún tipo de credibilidad porque tiene intereses espurios, dirigidos. Y el estar hablando de reelección es una falta de respeto a la Constitución. Estar hablando de la reelección es una falta de respeto a la Constitución. Y dice sa que el 73% de los encuestados afirma que no se debe de cambiar ni modificar eh, la constitución para que el actual presidente se presente como nuevo candidato. De acuerdo a los resultados presentados ayer por esa encuestadora eh, Asísa eh, Ricía. ¿Qué sucede? Por más que el presidente tenga tasa de rechazo, por más que no lo quieran, por más que hieda, hay demasiados intereses y personas beneficiadas desde el poder. Por lo tanto, ese 73% yo lo pongo en cuestionamiento. Ejemplo, cuando Hipólito Mejía se, re, se lanzó a, a la locura de la reelección en el 2004, con todo y el debacle que hubo por eh, los problemas bancarios, sacó un 35%. Un 35, señores, sacó, porque desde el poder se benefician muchas personas. Y el presidente Danilo Medina, en siete años que tiene gobernando, ha beneficiado a demasiadas personas, a muchísimas personas que están enquistadas en el poder y que están promoviendo y que le interesa que él se siga quedando para hacer lo que dice la hermana de Danilo Medina, Lucía Medina, la diputada de La Mochila, que hay empresarios que le están diciendo a ella, dile a ese hombre que se mantenga ahí, que se quede ahí, porque nosotros hemos tenido ganancias mil por mil, evidentemente, que esos empresarios han sido beneficiados con el poder de la presencia del peledeísmo que representa Danilo Medina. Y ese grupo pues quiere la reelección, a ellos se le unen otras tantas personas también dentro de ese proyecto reeleccionista para seguir beneficiándose, no importa lo que le pase a la nación, no importa lo que le pase a la constitución, a ellos no les importa eso y nos dan estos chicles para que nos mantengamos embulladitos, masticando, mientras la justicia la van blindando con los jueces que a ellos les interesa, con los actores que a ellos les interesa para mantener la impunidad de los casos de corrupción que hay aquí. Casos gravísimos, que le han costado a este pueblo su desarrollo, que le han costado a este pueblo... Miles de obras que debieran de estar en la infraestructura nacional y no la están porque se han robado el dinero. Y hoy tenemos que pagar estas altas tasas de intereses todos los años. Por lo tanto, yo dudo que sea el 73%, como dice aquí. Y también dudo de esa parte donde dice el escenario que si el voto fuera hoy, que si fuera hoy, Leonel sacaron un 47% y, y Luis Abinader sacaron un 39% si fuera hoy. Pero ¿y dónde está la leomanía que hay en el país? Que si el voto fuera hoy, Leonel sacara un 47%. Simplemente esas son cosas dirigidas, estructuradas para embullar al pueblo dominicano, a que esté creyendo bola de humos. ¿Dónde hmm. está la leomanía? Bueno, tú lo... si, se res, si se respetara este país, si se respetara este país, la mayoría de esos candidatos que andan hoy, incluyendo el mismo expresidente Leonel Fernández, que hay respetado a este pueblo, porque no le ha explicado. Me parece que tú estás ahí. No le ha explicado, déjame concluir, Francisco. Pero, pero me parece que no tú estás incluyendo el tuyo ahí también, ¿verdad? No, yo no estoy incluyendo porque el mío está sano y lo pueden investigar. Él que fue presidente 12 años tiene que explicarle a este país todos los casos de corrupción y no se lo ha explicado. En cualquier país honesto, moderno, en cualquiera debiera de explicarle y no le ha explicado ni el caso de Odebrecht ni le ha explicado los demás casos que todos nosotros sabemos como tiene que explicarlo también Hipólito ah, pues como tiene que explicarlo que también era, Danilo Medina. Era un tema de, de hoy de Danilo. Entonces, entonces Francis, el el de si tuvieran no vergüenza, que, de si todo. tuvieran vergüenza, no tuvieran que andar ahí, no anduvieran ahí. Y estos numeritos que nos dan y estadísticas para que el pueblo se embulle, eso es simplemente un cliché más para mantenernos a nosotros eh, masticando chicle dulces. Mientras Hola. se blindan, se blindan en la justicia para no responderle a este pueblo los casos de corrupción. Eso es lo Fulvio, que yo creo de esta encuesta Fulvio, de Aziza, Fulvio, Fulvio, que es dirigida. Yo creo que en principio la parte que, que tiene la, la encuesta más interesante, y yo te voy a decir respecto a los casos de voluntad de votos, eso no ha variado, Fulvio. Gústete a ti no. o no le guste a Fernández ¿Dónde está la leomanía? Bueno, está en los datos que se dan ahí El ¿Y pueblo lo escúchame, siente Escúchame, escúchame Se ve Te dejé hablar no, Y no te, te interrumpí digo, Se ve Se ve y se siente porque <ríe> fíjate una cosa El único que está haciendo actividad política importante Es Leonel Fernández Que yo esperaba que Luis lo hiciera No, que Y lo yo lo y no Y la parte haciendo. más interesante es que la oposición la está haciendo ese sector del, par, del país, a y la no Luis, a la corrupción. porque yo a Luis no lo escucho. La oposición a bueno, la corrupción la está haciendo, pero a lo y, mismo, la, y la impunidad. A lo mismo que está sucediendo aquí, que si nosotros permitimos... Y a la justicia la está haciendo a él. A mí no me importa la parte Él de la, fue el primero él, que blindó la justicia. Bueno, pero fíjate lo que le ha favorecido, que no tiene los jueces que tú, que tú dices tener. <ríe> no. Porque nadie <ríe> lo tiene aquí. Y yo quiero saber, ¿qué juez se ha tenido que ver un expediente de del otro. El primero que ha blindado la justicia bueno, fue él. pero de todas manera a lo que tú te recompones porque creí <risa> que tú estabas viendo que tu candidato está mejor posicionado que el propio Danilo. Lo que yo me refiero y critico es que tú hagas obra común con el danilismo que está tratando hoy, porque tú comentas. es que eso no sirve Es que tampoco. Luis no va a reducir la intención de hacer reforma. Luis no tiene la capacidad de reducirla. No. Y lo ha demostrado. No tiene los pantalones. Lo tiene. Se, se compuso, un, En un estado se moderno. Com, ustedes se compusieron para que tuvieran En la un ley estado de moderno. Ustedes son culpables de la ley de partido. Ahora somos culpables. Son culpables. Nosotros estamos en el poder. Son los primeros que salieron Nosotros que, estamos que, en el poder. Déjame. Se Nosotros se estamos en el poder. Tenemos el mayoría. Eh, tenemos mayoría en la Cámara pero fueron lo los que le dieron la refrenda para que ellos la aprobaran y somos, como le dio la somos somos culpables de los robos también. No estoy hablando de ¿eh, la impunidad hablando, de, también. Estoy ¿eh, hablando de lo que va a venir. De los jóvenes también que, que se están ¿eh, que no, se quieren ir del país. Precisamente por eso es que Danilo, la gente dice, de una justicia blindada también somos culpables no, oye, nosotros. Pero ponme los casos de la blindaje, ¿de quién es que se está beneficiando? ¿El que está fuera en oposición o es Danilo y El su primero grupo? que blindó la justicia fue Leonel Fernández. El primero. Dónde están los casos que El tú primero. Llevaste, tú no y ninguno de los casos de, de, de todos sus funcionarios se ventilaron. Claro ninguno. que sí, estuvo preso. Y él Feli, ha estuvo explicado los Día casos Rúa. de Odebrecht. Está, óyeme, Eso es una película, no, Francis. Pero, óyeme, espérate, Eso es una espérate, telenovela. Espérate, espérate. ¿Quién era Día Rúa? Hay que Eso es digo, una telenovela. ¿Quién es Rúa? ¿Dónde está Félix Bautista? Pero, escúchame. ¿Dónde está Félix Bautista? Tú. ¿Dónde está? ¿Quién lo puso ahí? ¿Pero dónde está? ¿Quién lo puso ahí? Danilo Medina. Bueno, ahorita gana Leonel Fernández y viene a gobernar con Félix Bautista no, otra vez. No, Eso, lo que lo que este Eso es lo que este país se merece. Eso bueno, es lo que este país se merece. Que vuelva. Bueno, él lo está haciendo. Él lo está haciendo, haciendo. en Dígate todo el ayer. territorio nacional. En todo el territorio. Pero no se siente. Tiene cinco propuestas. No se siente. Para la delincuencia. Así para bien. la mujer. Muy bien. Para la juventud. Muy bien. Económica. Para propuesta. la frontera. También la tiene. También la tiene con para frontera. También la. Bueno, tiene una propuesta tiene una propuesta Excelente, ahora bien. también la tiene haciendo ayudando, política tú de estás altura a que la reforma va a salir no y ya yo creo no, no, que 12 no, no. De, los re, de los diputados del PRM Óyeme, van a votar por esa vaina se pueden ir los que se vayan y no estamos y no de acuerdo va a tener con fuerza, eso a no y tú no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con ustedes eso. están ahí nosotros y le voy no a estamos decir otra de cosa. acuerdo con la con la reforma a la constitución bien. no estamos de acuerdo ¿Tú quieres ni estamos de acuerdo ni tú. estamos de acuerdo tampoco Mira, con la reelección. yo lo que quería una discusión con bueno, altura. Nosotros pero no de, estamos. No me bueno, pero, pero déjame hablar. So, pero no diga que nosotros estamos de ustedes acuerdo. Ustedes están de acuerdo. Nosotros nosotros no de promoviendo. Nosotros no estamos, acuerdo la no estamos de acuerdo pues con la reelección. No estamos de acuerdo con la reelección. lo puede Ni estamos a de acuerdo con la reforma a la ya Constitución. Tú lo tampoco. El único hombre que lo puede frenar a ellos ahora mismo se llama Leonel Fernández. Óyeme, de los mismos diputados Leonel se van a vender... De los mismos diputados Leonel se van le a vender. le el coro a todos. No, no Ley de partido, lo el Los cuartos de la corrupción. Los cuartos de la corrupción. Ley de partido, el PRM. Ley de, de electoral, el PRM. De los cuartos de la corrupción. Pues y repito, ley de partido, PRM. Ley de electoral. Han dejado a Leonel solo. Bueno. Solo lo han dejado por cuarto, por dinero, ah, por corrupción, por ah, impunidad. Ah, pues yo te estoy diciendo. Es reelección que por que reelección. Si se por esa vía, lo va a ayudar más no, a. No, yo no. Y bajo por y bajo no. el país. Nosotros no está, estamos claros. En contra de la reelección y en contra de, de la cosa. modificación a la Constitución. Entonces, claro. Pues Lo de cosa. nosotros es claro. En no contra de, de la modificación pues a la Constitución. Es la primera vez que estoy permitiendo que me deje hablar. Bueno, pues habla. ...definitivamente, la, la, en la forma que yo escuché a mi amigo Fulvio del PRM... No, es que no ...lo creo van en a ser por encima de quien sea porque cuentan con esos votos. No, es que esa encuesta segundo, está dirigida. Segundo, cuando yo veo que el del litoral, que aunque no somos iguales, tiene mayor fuerza... ...yo empujo porque vamos a tener el mismo resultado. Pero cuando yo veo que ese que tiene la mayor fuerza y pudiéndose unir a esa negativa de la reforma constitucional, lo apoyan, esto no va para ningún lado. No lo estamos apoyando en ninguna manera. Se nota que tú tienes claro no, no que lo eso va a pasar. No lo estamos apoyando. No se puede, me interesa, no se puede tapar el sol con un dedo. La corrupción está dentro de eso. Ahora estamos y hablando la impunidad. de reforma. Ahora estamos hablando de reforma. Después, tú a tú, cuando sean candidatos, enfrentamos. Pero ahora lo que está en el tapete... Es evitar que este grupo, que este grupo se alce con el Santo y la limosna de una reforma que todos por el 78% del país dice que no conviene. Y si tú debilitas al que más le empuja y no te une en esa estrategia, va a debilitar. Es que a mí no el... me pueden usar de chivo expiatorio. Por la realidad papá. es que la corrupción. La impunidad se está trabajando para mantener la religión no. y para modificar la constitución. ¿Ustedes son parte de ella? No, nosotros no, será Pero, ustedes. ¿Ustedes? ¿Será, son parte? Usted, ¿Será ustedes que son ¿Ustedes parte? Ustedes son de ella? parte y lo dijeron en el Congreso. Yo no tengo que decir. Será nada en el ustedes que son ¿Ustedes parte. No nosotros nadie, estamos ¿no? en contra de la modificación la de la constitución. La constitución. Estamos pena? en contra de eso. ¿Van a ser parte de la modificación? Nosotros no. Los diputados del PRM Nosotros ser no. no. Nosotros no consigan debilitar la, la corrupción, la corrupción, sí. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, yo quiero decir algo, en la medida que yo vea que se fortalece quienes se unen a pesar de que tenemos diferencias políticas, ya sea PRM, Partido Reformista, Partido Fuerza Nacional Progresista, que yo soy miembro, debilitamos el peligro de reformar. Ahí es mi posición. El peligro de reformar una constitución. No importa. Pero cuando se habla de, de tocar el, el compromiso social que significa la constitución de un país Pone en juego la democracia. Gente que ha participado de la política y no tiene respeto a la constitución política, social, democrática de este país o de cualquier país, yo sé y veo que andamos mal. Esa es mi posición. No así reelección, pero peor aún, reelección por reelección, que sean los mismos congresistas, regidores, regidores, alcalde, solamente Senadores, para complacer, es ahí, ahí es que está el problema. Y yo quiero... Peligra la democracia. Todo. Ahí yo mandé un mensaje de Corripio ayer, parece, se emocionó. Y si se hablaba, la, la hermanita hablaba de de Empresario. de empresarios que lo estaban que la estaban atacando para que su hermanito dijera que sí. Dios mío, cuánta, por respeto a una mujer, pero cuánta cosas se hablan. Yo mandé algo al, y le voy a pedir al productor, al máster, que nos ponga lo que mandé al WhatsApp, solamente esa imagen de, Corri, de, de Pepín Corripio, breve, es una imagen. Donde tiene un mensaje Pero no ha llegado No ha llegado Al whatsapp sí Y saben lo que dice Corripio Ya yo sé cuáles son parte de los empresarios Claro porque ese, él, él fue parte también del, de la comisión de Punta Catalina Claro Que es el expediente real penal ¿Y el otro De este país El otro empresario José Ramón Ajo Peralta Diz, Mírenlo ahí tengo 85 años de edad y no tengo planes de retiro, porque, eh, porque imito al presidente, óyeme qué frase, Danilo Medina, que no se cansa de trabajar, hay chichi, hay muchas cosas ahí adentro, cuántas sinvergüenzas, ¿eh? con todo el respeto, pero usted es irresponsable a su edad. Desde, Señor Corricio. Desde la comisión de Punta Catalina me di cuenta, se quitó el velo. Vayan cogiendo ahí. Se quitó el velo. Esos son los sectores. ¿Tú tienes alguna recomendación, aparte de discutir la reforma? Bueno, la recomendación es que si queremos tener una salud bucal de calidad, Visite la Clínica Dental Dr. Vargas en la 27 de febrero número 62 en el teléfono 809-290-7383 y 829-766-1616 Clínica Dental Dr. Vargas con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial y todas las mujeres en el mes de marzo no tiene que pagar diferencia con el seguro contributivo Senasa. Y aceptamos todos los seguros. Los servicios de la doctora Diana también lo puede conseguir en, en el Centro Médico Inemet en San Francisco de Macorís y en Salcedo. Clínica Dental, doctor Vargas. Bueno, así con la encuesta, define que el 78% no quiere reforma. El 69% entiende que sería un peligro para el país. Es decir, que van acompañados, supera el 100%. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro como claro se oye la música de Vladimir Paula, de que no puede ir reforma. Ahí está, la música, sí. ahí <ríe> está la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Manos del alma. Hola, Francis. Hola, Fulvio. Presente, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y ustedes? En esta vorágine política. Así es. <coughs> es el ambiente. Bueno. Bueno, caramba. Y miren, el clima ha cambiado repentinamente. Adiós a Dios las gracias. A las gracias de que continúa De la naturaleza, que es misericordiosa también. Así o Dios es, es misericordioso. Muy bien, muy bien. Y Vamos. ha mandado ese mensaje de que sí es posible. Así es. Miren. El presidente de México exige que España y el Papa pidan una disculpa a los indígenas por invasión. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exigió a España haga una disculpa por la invasión que hace 500 años. ¡Wow! Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Adelante no se pone en riesgo, esto es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien. Todo eso es eh, algo que debe de analizarse, no en el afán de la confrontación del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, porque existe, pues salga a la superficie, se ventile, que todos eh, podamos pedir perdón y reconciliarnos. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, al momento de expresarse Francisco. Miren, pero mejor dicho, el presidente de México. Eh, presidente del Parlamento venezolano rechaza presencia de militares rusos en Venezuela. Escuchemos a Juan Guaidó. ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¿Que no confían en la Fuerza Armada? Evidentemente no, porque el 80% de la Fuerza Armada está a favor de la Constitución, a través, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Viola la Constitución nuevamente. Un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque. Ahora ya no es un culto electromagnético, ahora es un sabotaje. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del presidente del Parlamento en Venezuela, Juan Guaidó. En el ámbito nacional, estudiante furioso ingresa armado con machete a una escuela en Monteplata. Un video que circula en las redes sociales, ahí está, muestra a un estudiante de una escuela pública ingresar al plantel armado de machete, presuntamente con la intención de agredir a un compañero. El incidente lo habría protagonizado un estudiante de cuarto de bachillerato en el Liceo Félix Nova del municipio de Bayaguana, provincia de Monteplata. Ahí vemos el momento. Increíble, señores. Escuchemos un poco de lo ambiental. Adelante. Que había un muchacho atrincherado con un machete y que luego él se fue sin que nadie lo apresara ni lo agarrara. Eh, nos preocupa enormemente esta situación porque debe haber un sometimiento para crear eh, escarmiento, si se quiere decir, aunque sea un niño. Porque luego nuestros niños corren peligro aquí. Bueno, ahí está, señores. Increíble. Eso ocurrió en Monteplata, en el municipio de Vallaguana. El Ministerio de Educación cancela empleada tras participar en un spot publicitario de no discriminación. Se trata de Marianela Pinales, quien el lunes pasado había lanzado un spot publicitario llamando a los maestros a no discriminar a los estudiantes por cuestiones de pelo raza o religión veamos de no discriminación de la institución y precisamente el lunes pasado había lanzado un spot publicitario llamando a los docentes de todo el territorio nacional y la población en general a no discriminar por cuestiones de tipo de pelo Pinales quien conversó con CDN vía telefónica señaló que este lunes a las 5 de la tarde fue convocada por el departamento de recursos humanos y se le informó de su cancelación pero no especificaron los motivos del despido y aún no le remiten la carta de fungía como directora de equidad de género y de no discriminación de la institución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 cancelada esta empleada del ministerio por participar en ese spot y uh, dirá usted entonces, evalúa usted esta situación, ¿qué le parece lo que ha ocurrido la cancelación de esa, eh, de esa mujer? Por decir prácticamente algo, y la libertad de expresión entonces, ¿y hacia dónde nos encaminamos? De por Dios, wow En el ámbito local-regional, Miren, un joven envía audio a sus familiares antes de suicidarse. Eso fue en Pimentel. Miguel Aquiles Mejía Polanco, quien se suicidó antes de ayer en Pimentel, antes de hacerlo, envió a sus parientes el audio que escucharemos a continuación. Adelante. Mi familia Rodríguez, ¿cómo están todos?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 con un disparo en la cabeza este pasado fin de semana en el municipio de Pimentel. Miren, la fiscal titular dice, seguirán aplicando la justicia contra invasores de terrenos en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Esmarli Rodríguez. Adelante.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 ...a los invasores de terrenos. Niegan la libertad condicional a ex-abogado condenado a 20 años... ...por asesinato de otro abogado aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Silvestre... ...se trata de Silvestre Lemoy, quien fue sentenciado a cumplir... ...20 años de prisión por la muerte del abogado Adelvis Rodríguez Cordero... ...y repito, a quien en el día de ayer le fue... Eh, impedido esta petición, entendiendo la jueza de que caramba, todavía no podía y que debía de seguir cumpliendo la sentencia de 20 años de cárcel. Así que vamos a ver lo que nos dicen los parientes del obciso Adelvis Rodríguez. Adelante. Bueno, ahora nos sentimos bien porque en verdad claro. él no se merece la libertad condicional porque lo que él cometió nos ha afectado a nosotros grandemente. Todavía nosotros lo vivimos como el primer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 Siempre voy a estar marcada por ese dolor. ¿Se ha sentido entonces en lo delante satisfecha? Bueno, en cuanto a la decisión veo que sí, que se ha hecho justicia, que mi hijo ha recibido en realidad lo que merecía, que se haga justicia y que en realidad la corte ha tomado lo que debe tomar, en beneficio, como se lo dije, no solamente de mi hijo, sino de la sociedad que espera que se tomen en cuenta su casos así para que no se sigan cometiendo. Bueno, ahí están las declaraciones de los parientes del de abogado muerto, Adelvis Rodríguez, y a quien se le atribuye de ser el autor intelectual de ese hecho. Él es abogado Silvestre Lemoy, quien fue condenado a 20 años de prisión. Miren entonces, señores, familiares niegan joven murió por exceso de consumo de juca. Así lo dieron a entender los parientes de Mariel Martínez, mejor conocida como La Morocha de 23 años, quien supuestamente eh, en las redes sociales se comentó de que murió por exceso de consumo de Juca. Le cuestionamos a sus parientes. Vamos a escuchar. Adelante. Eso es mentira. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes pueden? ¿Por qué no? Porque yo estaba aquí y ella dormía ahí en esta habitación y, en el, y yo en esta. Y cuando ella le dio un infarto a las dos y media de la mañana, yo me levanté la pasolita a llevarla al hospital. Ella murió pero el infarto. Ella le dio tres infartos. Yo salí a las tres de la mañana a buscar un, un puentecito de agua y los hallé en la libertad con castillo una señora que, que vende comida y, y se la llevé. Luego, cuando la llevé al hospital, y más sangre. Le pusieron tres pintas. Una de ellas, de la sangre, botó agua verde y yo le pregunté a la primera por qué esa sangre tiene esa guaveira. Luego ella dijo que no era nada. Luego, pues como mi tío le dice, que ella le dio de cabeza y le comenzó la trombosis. Cuando se levantó y ya la vio, estaba... Pero ella no... No fue por juca. No murió de consumo de juca. Ella ni bebía. Bueno, señores, ahí están los parientes de la morocha, quienes dicen que no, que esta joven no murió por consumo, por exceso de consumo de juca.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 Es el mejor. Agua, Randy, La. ¡Qué bueno! Miren, ¿quieres tener kilómetros de historia? Dejas tu huellas con los neumáticos Goodyear. Goodyear, mayor rendimiento. Distribuye el Grupo Cometa. Goodyear, ¡qué bueno! Miren, señores, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Un feliz resto del día para todos y todas. Si Él lo permite, estaremos aquí mañana. ¿eh? Hermanos del Alma, Francis, Fulvio, regreso con ustedes. Gracias, hermano. Bien. Gracias. Feliz día para ti. Muchas noticias, informaciones. Fíjate, López Obrador toca la... Lo que sucedió hace 500 años, y me imagino que nos incluye a todos. Sí, todos los Todo lo que los produjo el movimiento... El encuentro de dos mundos. El, correcto, el movimiento de ocupar o, con, o tener mayores territorios, que dio entonces paso a la colonización y al... Y al, al descubrimiento de, de estas tierras y quienes habitaban en el entorno, residentes primarios de estas tierras, para nosotros los aborígenes, los indígenas, que trasladaban entre Cuba y la isla, en el caso nuestro. Y la llegada de Cortés a México que de hecho hay una comunidad que aún carga con, la eh, eh, con el mote de traidor Estalanta en México porque dice que se unió al conquistador y al que definitivamente quitó la vida a muchos indígenas muchos eh, originarios de esas tierras y es por eso que López Obrador pero pedírselo así eh, recibió el rechazo del rey de España de la corona y eran procesos como dice el rey que de supervivencia y de, del hombre por el hombre Sí. Eso era Pero así. es interesante <coughs> la posición de López Obrador en estos momentos, 500 años después, y como presidente de su país, y que tiene una característica eh, un tanto distinta a los presidentes que ha tenido México. Sí. Por otra parte, Francis eh, y amigos televidentes, el Parlamento de Venezuela que dirige Juan Guaidó, presidente eh, interino, ¿verdad?, de, la, de esa parte Rechaza presencia militar de rusos en Venezuela Bueno, es una intervención Hay, Llegaron en dos aviones rusos a Venezuela Lleno de militares y pertrechos militares Prácticamente Maduro le está dando un mensaje a, a, Al otro imperio, al imperio norteamericano Que él cuenta con el apoyo de Rusia Eso es lo que quiere decir el apoyo de Rusia a Venezuela se fundamenta en verdad, en sentido común y que sí que algo ahí que habla, de, de acuerdo a ese Twitter de, de Maduro. Es una situación que pone más en aprieto lo que está pasando el vecino país de Venezuela. Otra torpeza de Otra Maduro. Otra torpeza de Maduro, permitir que militares rusos ingresen como Pedro por su casa a Venezuela. No, Esto, eso es parte de, de su estúpida forma de de Mientras tanto, de afrontar una situación que es a él que le compete sí, definirla sí sí sí porque es su territorio él tiene que go él gobierna si él dice que gobierna y en la forma que ha gobernado ha generado esto porque cuando él pierde en el parlamento todo lo que válidamente por el voto popular ganaron, están ahí y lo dirige Guaidó. Y Daisy, que era la sazón, creo que oh, relaciones, yes. eh, eh, eh, relaciones Exteriores, sí, que se sí, atreve sí, a cualquier sí, cosa, esa sí, sí. muchachita ha cogido todo los lo fao que, que Maduro <ríe> ha dicho. Yo no me veo así, si yo, siendo político, que me.. No, no yo no creo. Yo prefiero. Lo de si no tiene nombre Y hacen un parlamento y ella, ella es la presidenta Pero ustedes ya ven que no tiene ninguna gestión Ninguna, más que para cometer lo que ellos quieren Mientras tanto Francia aquí La refinería que tiene el 49% de capital venezolano Se está hablando en pasillos Que el gobierno dominicano Le va a congelar mil millones de dólares a Maduro por concepto de la refinería dominicana ha de petróleo la visita a Miami para dárselo entonces a Juan Guaidó mañana eh, hoy hoy se espera que Felucho Jiménez el administrador de la refinería eh, dé alguna declaración. pero eso es lo que se ¿Y dice. y qué va a pasar con China el eso socio que, que anda ahí y que está aquí en el país el, el, el, el, el segundo <risa> primer ministro, tremendo lío Francis, yo lo dije que lo que estaba en juego ahí era la posición de República Dominicana en el pleito Estados Unidos-China sí. y que al no tener la hegemonía de que tenía cuando estaba gobernando cuando estaba gobernando los Clinton, y en este caso Obama, que fue el mismo que le permitió que se mirara para el otro lado cuando se hizo la reforma en el 15, en esta ocasión ya Trump había dado un veto para que, se reforme, para que no se reforme, porque eso se le ha dado poco rating, pero todo el mundo, todos los que estamos en el ámbito político y comunicacional sabemos que ya Trump en América Latina y sobre todo en el Caribe dijo cuál es su posición referente a la reforma. ¿Y qué hicieron los descerebrados? alitas cortas del palacio y meten a Danilo de Recoveco en este problema y le hacen un acuerdo con China. China, que en el fondo, yo siempre he dicho, que esperaba que en algún momento ya existiera una relación diplomática con China, pero no en la forma que se hizo. tú ves Sí. Pero ahora vea. Qué chulo, ¿eh? Sí. Eh, Entre la espada y la pared, República Dominicana, el socio mayoritario nuestro, Estados Unidos, y el nuevo socio, China, China, que está con Maduro y con Venezuela. República Dominicana as, ejerciendo posición de Estado, oponiéndose a fondos de Venezuela para dárselo al otro. Ve el próximo capítulo. Sí. Veremos cómo serán los pantalones, si serán cortos o largos. Donde hay otro embrollo es en el Ministerio de Educación, Francis. ¿Y qué habrá La empleada, ahí? la encargada. ¿De eso mismo? De eso mismo. De asuntos de equidad, de inclusión, asuntos de género, de no de discriminación. Hace un expo precisamente para los profesores de todo el país, para que no discriminen a los niños por la greñita por los cabellitos rizados, porque le falten dos dientes. Y porque hizo eso, entonces la cancelan. <ríe> y el nuevo ministro de Educación, pues, hay que esperar lo que vaya a decir sobre eso. Bueno, ellos dijeron, ya, ya, ya dijeron, que ella no, tiene más de un mes supuestamente que no estaba en sus labores, mientras ella afirma que tiene pruebas. Continuamente ha eh, llevado a cabo sus funciones día a día, que no entiende por qué la a, hayan cancelado. Es una eh, torpeza más dentro del Ministerio de Educación Lo único yo que le el critico, nuevo ministro está cancelando a toda la gente de Navarro, Francis. Sí. Como que se está vengando de Navarro. Parece que sí, que no le gustó cuando lo cancelaron. Pero yo veo que esta señora. Eh, Sí establece una serie de características de niños, que ninguno de ellos son dominicanos. Sí, sí, Francis son dominicanos. Ese es nada más. El, pero la, el, el rubito, la otra, es que no nosotros, es esa mezcla. Nosotros somos mulatos. Sí, Max. pero no tan, no tan... Mira, son dominicanos. Esa es dominicana, Sí. pero, y esa puede ser, pero la otra es un, un rubito que yo vi. Esto, no parece de aquí. Esos niños. No independi independi es Independiente mira, esa, Independientemente ese, de eso, esa, Francis. Mira, esa que, está mira qué belleza. Mírese que... Independientemente de eso, Francis. La publicidad está bien. No podemos discriminar por, por los cabellitos. Lo único por los que Tiene vientes, una tendencia a la que está promoviéndose color. para el tema de fusión. Pero no se puede discriminar, Francis. Es lo único. No se puede discriminar. No, jamás. Tenemos okay. a la, a la a, joven nuestra. A mí me gustan los cabellitos ¿Tú recuerdas rizados. ¿Recuerdas a la joven que nos visitó? A mí me fascinan ver los cabellitos rizados. Incluso joven? yo, cuando era joven, me untaba Peña del Río para que los cabellos ¿Eh? se me pusieran rizados, Francis. Bueno, el caso de Michael. Yo me untaba Peña del Río en la cabeza y me echaba cerveza para que los cabellos se me pusieran rizados. Porque yo lo quería así. ¿Cómo? Sí. No, no, no. Un negrito con los cabellos rizados. Yo lo quería así. Entonces, ¿por qué discriminar? Miren, aquí somos mulatos. Hay que somos ver, negros. hay que esperar que se defina y clara, y que, que tenga claridad la, el motivo por la que se despide a una persona en el Estado. La ley 4108 es clara. Y precisamente la gestión del Estado debe estar ceñida a la ley, no a la voluntad del que llega para barrer con lo que había y dar paso a otro grupo. Eso más bien daña el sistema institucional, esa es mi crítica, si fue por lo que sea, y hacerlo a pocos a meses de concluir un periodo presidencial en un ministerio que requiere de tanta atención por lo que estamos viendo. Ustedes nos ven, y voy a criticar el joven, que no solo se apertrecha a esperar, a Planifica llevar un arma blanca, en este caso un machete, óigame, uno de los elementos más terribles que yo me encuentro es ver a una persona resolver un problema con armas para agredir, que cuya agresión puede causar la muerte, eso es grave, en este país eso es grave. Suel, suerte a Dios que ese desaprensivo, de ese desaprensivo no causó daños a otros, parece que tenía muy claro sus objetivos y ese ya pasa el umbral de ser tratado o la línea divisoria de ser tratado como menor, ya ese tiene las condiciones y características de ser tratado por la ley conforme al orden jurídico penal. Sí, sí, claro. Y estoy de acuerdo con que se ha sometido, incluido el análisis psicológico, que es una de las la alternativas. Pero en esas condiciones de hacer eso, la escuela no puede verse involucrada en esos temas esa es mi posición bueno, esto es de mañana manténgase ahí, en breve volvemos a nuestra entrevista central con el corredor atleta Richard Apolinar Herrera que este domingo va a recorrer más de 100 kilómetros, dándole la vuelta al parque, manténgase ahí, en breve volvemos Gracias, eh, no son fáciles muchachos. El flaco es el culpable de eso. <ríe> bueno, señores, hemos estado observando el poder que tras la comunicación del Estado se ejerce. Y obviamente que entendemos que han planificado su estrategia en base al pago de voces que en tiempos lo podemos ver como referente de hacer buenas observaciones al proyecto de nación. Y eso no es malo. Lo que es malo es que se tenga deliberadamente una concepción de lo imposible hacer posible. Y como decía alguien, no es pecado hablar de reelección, no es pecado hablar de reforma, porque la reforma está contenida y se percibe dentro del contrato social que es la Constitución y hace especificaciones muy claras de cómo, de cómo se puede realizar o cuándo se puede realizar una reforma. Se observa que la representación legislativa que tenemos en el país es la misma que participó en el pasado y sería esta misma camada de legisladores con rosas excepciones porque entraron Farideh Raful, Paliza. Paliza, y un grupo de, de políticos jóvenes, y que Collado entró en ese, es decir, que todo eso tiene que llamarnos a nosotros a reflexionar, que el Estado se ejerce por representación, y, se, y esa representación, se ejerce por el favor del pueblo. Cuando nosotros votamos por un legislador, estamos votando por un representante nuestro en el Congreso, quien suponemos habrá de defender la Constitución primero, la Constitución política, a lo que llamamos también el contrato social, y la asumimos con todas sus garantías y consecuencias. Y de esta forma, el legislador, por mandato del pueblo a través del voto, ejerce esa función, que luego se erige como legítimo, actor para producir leyes que vienen a redundar en beneficio de la sociedad en nuestras relaciones entre pares, entre iguales el Estado y del Estado entre nosotros cuando el ciudadano viola ese orden jurídico y ese orden social, el Estado se activa, ya sea en lo penal, ya sea en lo civil, porque alguien se ha sentido timado y reclama en justicia un derecho, o el Estado persigue por conocimiento del hecho punible público para producir en la sociedad estabilidad, buen comportamiento. Pero si ese legislador se convierte en mecanismo de intereses políticos y por demás espurios, solo para acometer y garantizar la permanencia por encima del soberano que es el pueblo, no obstante tener 78 y 82 en las encuestas de negación de ese pueblo que te dio el voto, solamente porque hay un grupito de alitas cortas en el palacio, que gobierna junto al presidente y son los que motorizan y pagan y le dan sentido a las palabras del pasado 27 de febrero del presidente de que a cualquier costo cumplirá con ese interés. Y ya vimos sectores muy preclaros, respecto a la garantía constitucional y a las garantías democráticas del país negando la posibilidad de que se reforme en estos momentos luego que hayamos tenido una experiencia tan funesta como la del 15, que digo yo desde el principio, la reforma Está contemplada en la Constitución, pero te indica el modo de cómo hacerla. Y tu legislador, nuestros legisladores, que están llamados a preservar y a garantizar el cumplimiento de las mismas, no pueden convertirse en los artesanos o confeccionarios para burlar lo que la misma Constitución que ampara ese ejercicio, indica, por eso nosotros hablamos de rechazar todo intento o mecanismo que por demás ya sabemos es por venta, es por compra, no por voluntad que se realizaría y entrañaría el doble o el triple de lo que se gastó en el 2015 para acometer y favorecer una repostulación de que él mismo que la produjo, se instaló en el 16 hasta la fecha con esa constitución que él mismo varió, ahora no puede desconocer el límite que la misma le impone, es a eso lo que nosotros le tememos. No es a la reelección por reelección. Sería una hipocresía nuestra no reconocer que en lo particular yo vengo del litoral reformista, balaguerista, y nos unimos a la fuerza nacional progresista, reeleccionista también, pero al modo que dice la constitución. ¿Qué pasó en el país? El único partido del sistema que le dijo a Danilo y a su grupo en esa forma nosotros nos continuamos con ustedes y salimos, renunciamos y hoy tenemos la voz que tenemos por eso, por dignidad, porque no se ajustaron a lo que decía la Constitución, reformaron en 12 días y se le pidió que cumplieran con el voto del pueblo que dice la reforma que debe, por vía de referéndum, Decir si está de acuerdo con esa reforma que se admitió en el poder político, no así en el poder del pueblo, que es el que tiene el verdadero poder. Nadie genera cargos si no es por el voto del pueblo, y el pueblo no votó para que le relajen la constitución. Es a eso lo que nos referimos. Es romper el contrato social, es romper la institucionalidad, es romper con todos los parámetros y límites que debe de tener el poder político. Somos nosotros los ciudadanos que si no lo evitamos, por el color que sea, lo que estaremos cometiendo, otra falta a la salud de la patria. Por eso tenemos los desvaríos, por eso nos tienen sometidos a ser pivotes, <coughs> pivotes, como país, ¿qué significa esto? Ser el que reciba los mandatos como si fuéramos colonia de los que más poder tienen en el mundo. Nunca ejercemos como país verdaderamente, como un verdadero Estado, si nos ceñimos a los intereses foráneos. Que vuelvo y repito, como lo dije anteriormente, Sería un despropósito y una verdadera ruptura del orden constitucional e institucional y democrático del país de hacerlo de esa forma tan burda como la hicieron en el 15. Otra cosa fuera si no tuviera ese límite, estuviéramos discutiendo la reelección. Y si el favor del pueblo así lo lograra, no tendríamos ninguna objeción en perder si es que este candidato no nos gusta, pero no se trata de eso, es que se colocaría un nuevo régimen electoral en la República Dominicana, la cual se percibe solamente cada cuatro años. El día a día es la fortaleza de la Constitución y el cumplimiento de las normas. no a la reforma incumpliendo con los cánones que ella misma indica. Es eso lo que está en juego en el país. Y en otro orden y localmente, vuelvo a resaltar el valor y la ratificación que ha tenido la fiscal Smalling Rodríguez respecto a las ocupaciones ilegales de tierra. Sabemos el tormento y el perjuicio de la vida que llevan muchos ciudadanos nuestros. Que si tomamos en cuenta lo que el Estado le promete al ciudadano dominicano, no debieran de estar sin techo, no debieran estar sin manta y sin una voz que le defienda a ellos. Pero esas necesidades no pueden convertirte en violador de la, de la ley, la Constitución y del compromiso social que se tiene con el derecho de propiedad. Escúchalo. Bien hecho por la Fiscalía de Duarte, por la titular, bien hecho por el jefe policial de Duarte, por las acciones rápidas para frenar el desvarío de muchos ciudadanos que sabemos tienen necesidades pero no le da derecho a violentar el orden jurídico de nuestro país y por lo menos de nuestra ciudad gracias gracias Francis por tu tema hay algunas eh, eh, whatsapp de nuestros amigos Vamos que a nos saludando. envían saludos el que termina 88.15 Ay Dios mío Miren esto, qué interesante qué fotos tan nítidas Miren esto en el whatsapp Lo envía el que termina 88.15 Gracias, la verdad que son fotos eh, Démosle ampliación Ahí vemos ciudadanos comunes cruzar Pero también estudiantes Que son ciudadanos también Este puente se desplomó hace dos años En Tenares Este puente comunica a la escuela y al play, nuestros niños están en peligro y nadie dice nada. Ya han caído, han caído varios niños al río. Señores, pongamos atención a esto. A la alcaldesa española, eh, Balaguer. Un que, puentecito de nada. A, a, a, a, a, ¿Cómo se llama no, no, la alcaldesa? Español. Bueno, esta fue la foto que enviara yo. <coughs> y miren por qué. Hay empresarios que tienen a la hermanita del, del hermanito loco porque él se siga. Dice, tengo los años 85 años de edad y no tengo planes de retiro. Porque imito, imito al presidente Danilo Medina que no se cansa de trabajar. Qué bonito. Fulvio pues a ti que te den la ñoña. Bueno. Tú lo, lo, la quieres. Robinson Núñez, Nueva York. Buenos días. Bendiciones, hermanos. Hermano, muchas bendiciones para ti. que la... Pases bien en Estados Unidos, gracias por estar siempre en sintonía. Dani Urbanización Los Maestros, buenos días, bendiciones. ¿A dónde está Raquel? ¡Qué viejito! Dice Dania también. No, Dania, pero lo de Corripio se pasó. Sí. Raquel está de licencia, de licencia médica porque ha sido preferible para que se recupere bien luego de unas afecciones de salud. ...y se reintegrará pronto con nosotros... ...cumplido esto... ...gracias amables televidentes... ...por el saludo a través del WhatsApp... ...y su opinión en Tenares... ...alcaldesa, ponga atención... ...que eso nos cuesta... ...gran dineral... Claro. ...hacer ese paso... ...bueno y como cada miércoles... Le, eh, ...le tenemos la cápsula agropecuaria... ...Joel Silvera... ...ingeniero agrónomo... ...queda con ustedes en la cápsula agropecuaria... ...y por nuestra parte mañana... Nos vemos. Nos vemos. Pero quede usted con este reporte agropecuario en favor de la agropecuaria nuestra. Cápsula Agropecuaria, un espacio donde les comenta sobre las buenas prácticas agrícolas por Lionel Silvera. En este espacio le haremos entrega de un manejo que ha tomado mucha importancia en lo que es un manejo agrosilvo-pastoril, donde se incluyen diferentes componentes, tanto agrícola, pecuario como forestal, donde se trata de unir todos estos componentes para el aprovechamiento del espacio, con un manejo en armonía con el medio ambiente y incentivando a lo que son los bosques, de una manera muy nativa y una manera muy ambiental. Aquí se lo presentamos. Sistema agrosivo Pastorile, que contempla silopastoril, agrosilopastoril y agroforestal. Representa la mejor alternativa para mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, así como la incorporación de tierras ociosas e improductivas a la actividad agrícola. Para establecer estos sistemas agrícolas integrales y sostenibles se deben identificar y conocer las relaciones que se dan entre los sistemas naturales, Debe considerarse la mayor biodiversidad posible, cultivos asociados, la incorporación de árboles y animales en sistemas integrados de producción, que favorecen el reciclaje de nutrientes y mejoran la eficiencia del sistema de producción, su estabilidad y sostenibilidad del mismo. Se entiende por agroforestería todos aquellos sistemas donde hay una combinación de especies arbóreas con especies arbustivas y herbáceas, generalmente cultivadas, algunos árboles frutales en combinación con cultivos de vegetales o cereales, hasta sistemas con múltiples especies. Estos sistemas poseen una gran variedad de productos y usos, tales como leña, carbón, madera, frutos, productos medicinales e industriales, tutores de cultivos, sombra, división de lotes y demarcación de linderos en fincas, barreras rompevientos, control de erosión, refugio de avifauna silvestre, reciclaje de nutrientes, entre otros. Además, el follaje de algunos de ellos puede ser cosechado bajo corte o pastoreo directo para la suplementación animal. Existen varios tipos de sistemas silvopastoriles y agroforestal, con componentes pecuario tales como pastoreo en bosques naturales, estos son sistemas silvopastoriles más antiguos y se han practicado de hace mucho tiempo en Europa y en América, desde la colonización. Se han desarrollado como una silvicultura pastoral especializada, con un manejo de pasto mediante la poda que favorece la producción de follaje tanto en árboles como en el pasto. Pastoreo en pastaciones forestales para plantas. De manera creciente se ha considerado la integración de un componente ganadero en plantaciones forestales comerciales por dos motivos principales. Para proporcionar ingresos durante el tiempo que los árboles no se explotan y para la reducción de ingresos en incendios forestales. Los sistemas agrosivo pastoril es un manejo de vegetación consistente en la integración de vegetación forestal a los ciclos agrícolas y pecuarios, donde se incluyen asociaciones de árboles con pastos y pastoreo en plastaciones forestales, buscando optimizar el uso de recursos y aumentar la productividad por unidad de superficie. Es una alternativa ante el monocultivo. Uno de los principales retos para establecer los sistemas sostenibles agrosilvopastoriles es obtener productos de alta calidad sin causar perjuicio al medio ambiente. Los sistemas agrosilvopastoriles son una alternativa de manejo de recursos suelo como un sistema sostenible, debido a la integración deliberada de árboles y arbustos con sistemas agrícolas y ganaderos de producción. Esto podría ofrecer una solución potencial en el manejo agrosivo pastoril que es parte fundamental del proceso integral de la conservación y mejoramiento del suelo. Una estrategia que tiene como objetivo reforzar y establecer la sostenibilidad de las parcelas a los agricultores, mediante la promoción de la biodiversidad productiva y capacitación en el manejo de sistemas. Una de las principales ventajas de estos manejos, los árboles contribuyen al mejoramiento de las condiciones químicas y físicas del suelo. Los animales consumen la cobertura herbácea que puede convertir con los árboles, dificultar el manejo e incrementar el riesgo de incendio en plantaciones florestales. En silvopastura, con árboles frutales y palmas, el pastoreo facilita la cosecha de los frutos. En el caso agrosivo pastura, hasta un 70% de la biomasa producida en los cultivos asociados y el follaje de algunas especies se complementa con un contenido de nutrientes y puede ser utilizado en la alimentación animal, sin crear competencia de los productos de consumo humano. Los árboles promocionan un refugio contra la radiación solar, las altas temperaturas, las lluvias y el viento. Esto contribuye a la eficiencia productiva de los sistemas de producción animal tropical. Permite flexibilidad para cambiar rápidamente cualquier otro tipo de explotación agrícola cuando el momento económico así lo exija. Reduce la presión de convertir tierras forestales en agrícolas. La capacidad de fijar nitrógeno y con esto contribuir a la reducción del efecto invernadero. Una de las principales ventajas de estos sistemas es que la gran mayoría de los agricultores y ganaderos en América tropical están acostumbrados a trabajar en áreas despejadas y limpias, lo cual implica un paisaje sin árboles en lote para cultivos y pasturas. La cobertura arbórea principalmente es muy densa, puede competir severamente contra las plantas herbáceas asociadas. Los árboles pueden dificultar incluso impedir la cosecha en follajes herbáceo y el mantenimiento mecanizado de la pastura asociada. Los árboles jóvenes recién plantados o provenientes de la regeneración natural puede ser protegido para evitar su daño por el ramoneo de los animales en pastoreo. Para los productores es difícil conseguir comercialmente semillas o árboles jóvenes para su propagación o trasplante. Los suelos, establecimientos, implantaciones, estos árboles donde ellos se desarrollan cumple una función ecológicamente de protección del suelo disminuyendo el efecto directo del sol del agua y el viento también podemos verificar las características físicas y químicas del suelo como su estructura en la adición de horascas raíces y tallos incrementa los niveles de materia orgánica en los sistemas radiculares extendidos profundos aumenta el área disponible para captar aguas y nutrientes además la forma arbórea constituye un mecanismo efectivo de capturar y retener carbono atmosférico. En estos sistemas son una opción productiva que permite restablecer los flujos de nutrientes por las múltiples relaciones que ahí se activan, que más allá de ser competitivas, son complementarias, donde finalmente se conserva y se mejora el suelo con sustentación y una extensión nada despreciable. En el proceso de valoración de estos sistemas, que son bastante complejos, el reto es grande, lo que implica una forma distinta de obtenerlo, se aprovecha la versatilidad que ahí se ofrece, con muchas técnicas y herramientas, y que se generen nuevas alternativas que sean de fase aplicación y reaplicación. En esta entrega vimos lo que es el manejo agro una comp complementación, una integración en lo que es manejo agronómico de diferentes cultivos, el manejo pecuario con diferentes animales, puede ser ovino, bovino, caprino, y en la integración de árboles con manejo silvopastoril, con fines comerciales, madereros y forestales, para aprovechamiento del espacio, obtención de productos de su buena producción y en armonía con el medio ambiente, sin alterar la condición in situ de cada localidad, de cada parcela en agricultor. Nos vemos en la próxima entrega y los invito a seguir en las redes sociales, arroba Silvera Hasta la próxima.